Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleeping Torres, seguimos con Final Fantasy Explorers. Vamos a continuar con un nuevo... Una nueva misión. Vamos a ver qué nos depara. Cargando... En fin. Vemos que se activó ahí una, una nueva misión. Vamos a ver qué nos dice el hombre este. Vale, se actualiza una nueva misión, la cual esta mujer nos la va a dar, se llama Monster Lab Permit Exam, vamos a ver de qué se trata, vale, ya sé de qué trata la misión, vamos a ir directamente, bueno, no sé si actualizar un poco... Al señorito. Primero que nada vamos a, a obtener nuestra fortuna. Pagando un Play Coin. A ver qué nos dice. Vale. La ganancia de guilds aumenta por dos. Vamos a ver si también puedo aprender habilidades. Y, obviamente. Habilidades. De estas. Él dice: uh, Venga, vamos a aprenderla. Total, te ahí ir un montón de puntos de cristal. Y ahora Cutter también. Vale, vamos a enseñársela. A ver si me acuerdo cómo era. Habilidades: <coughs> Está X y A. B, ¿no? Aquí En Leir Breve Y en Laura Cutter Vale Pues nada, vamos para allá Esto es un poco ahora como Pokémon, vale Siempre cogemos cosillas. A ver. Vamos a por los Goblin primero. Vamos a probar el Brawa ¡Uy, oh, qué guay! Y ahora, este. Uh, qué guay! Vale. Matamos al monstruito. Y solamente nos da objeto. Vamos a ver por el Lizar este. ¡Toma! <risa> La cosa es irlos irlo matando Hasta que encuentre como una especie de afinidad con uno Para después poderlos invocar más adelante Básicamente <tose> <tose> Aunque, claro Veo mucho Goblin, así que yo creo que La afinidad va a ser con los Goblins de alguna manera Ahora Cúter Vale, con el Auracuter está guay porque me alejo del... Del... Del bicharraco. Ven aquí. Venga, ven aquí. No quisiste venir. Toma. Nada. Ven aquí, señor. Ah, te, ¿te escapaste. Pues nada, ahí tiene. Se lo cargó de un golpe solo. Qué fuerte. Mm -mm. Nada <coughs> Ven aquí Que voy a, ir a por ti Un huito. Toma, ahí tiene Ahí hay otro goblin Vamos a por él Un slash El brewel de este Y a la porring Yo he visto en algún que otro vídeo que la afinidad esa como que la consigue con los Lizar, con los con las lagartijas esas enormes. Entonces, yo creo que voy a ir a por ellas y ya está. Toma. Toma. Muriste Ahí hay otra. Mm, combo boost. Para ti, y este de es regalo. Hey, otra Lizard Y, hey, pero te voy a bajar Vamos a bajar Ven, ven Ven a mí, ven a mí El Breve Hola Hoy voy a salir a por ti Nada que No encuentro esa afinidad con ningún monstruito Ya había visto uno Un, un vídeo donde solamente eran los, los lagartitos Y no había nada más que lagartos. Entonces Puede ser que mmm, Dependiendo de a lo mejor Cada Cada habilidad Vas con uno, vas con otro mm, Me extraña Nada, no, vamos a meternos en la cuevita Aquí hay mucho goblin Ah, no, mira, hay más lagartillos A por los lagartos No, no, no, no, no, no, no No, no, no Míralo ahí, ahí está el enlace Laser Amalith Vamos a, a, a, a, a volver a Libertad Ah, que me dice que sí Me cago en la leche <ríe> Vale, desde que nos salió aquella, aquel enlace Ya habíamos terminado la quest Lo que nos salió la musiquita de Bien, lo has hecho, que te cagas pero bueno, no pasa nada. Espero que les haya gustado. Y cuando les pasa a ustedes, no es necesario que se peguen tanto tiempo como yo. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.